Cuando uno habla sobre cambiar, ¿a qué se refiere exactamente? En mi caso, tuve que tomarme un pequeño descanso para saber qué era lo que quería exactamente. No solo porque con el último video, el gabi Olmedo, First Solo Concert Album, terminé muy gastado mentalmente. Sacrifiqué mucho por eso, sacrifiqué mucho tiempo, no me salían las cosas e incluso... A las personas que estaban cerca mío las trataba mal, solamente por la frustración. Causado porque no me salía nada de lo que intentaba. Finalmente eso terminó, pero el saldo fue extremadamente alto. Así que decidí cambiar. Y para hacer más notorio ese cambio, empecé por el físico. Decidí adoptar una forma que me hace rejuvenecer. Unos 5 o incluso 10 años. Si yo te digo que tengo 23 años, no me vas a creer. Más que nada porque si me cruzas por la calle y ves así. O sea, el pelo corto. Y todo esto ya es raro de por sí verme. Después de un año sin ir a la peluquería. Un año y medio más o menos. Este, pero quería ser notorio ese cambio. Porque me ocultaba atrás de los demás. Escapaba de mis problemas. Y obviamente trataba mal a las personas. Que me querían ayudar. Y obviamente, si vos pasas por eso, no lo hagas. Créeme que te puede costar mucho más de lo que parece. Y no estamos hablando de que matás a alguien. Pero sí vas a perder a personas que te quieren mucho. ¿Qué sad Así que sí, para celebrar... Celebrar sería un nuevo cambio. Me hice un nuevo look. Y ahora te voy a hablar sobre las 26 curiosidades, 26 datos... O no sé cómo lo voy a llamar. 26 datos, curiosidades... O cosas que no sabías sobre los animes. La nueva serie que estoy planeando que va a ser el contenido original. Si bien el contenido original y principal. Si bien era antes las video Ahora decidí hacer esto que es mucho más mejor. Sería en todo caso. Pero ¿de dónde salió esta idea? Mis inspiraciones serían Nathan All. -a nether nether Al creo que es si no me equivoco. Más o menos. Atomic KO. Un poco de lo resumo así nomás. Pepe el Mago y Psicotops. También tengo que mencionar a la gran inspiración de que sin ella nada de esto sería posible, Cande. Literalmente nada de esto sería posible si no, si no me daba ese empujón que necesitaba. <risa> me agarraba el cuello, te falta odio, pimba. Y así me dormí tres años más o menos. Y rejuvenecí. No es nada del otro mundo, simplemente usé al Gavi Ucast ese tiempo que la verdad lo terminé ya que no me llenaba mucho, que digamos, ¿no? no me llenaba directamente, ni siquiera superaba mis expectativas, si bien al principio fue novedoso y fue muy bueno, después terminó decayendo porque por mí mismo directamente no renovaba en nada de lo que hacía, básicamente por la CPU, la máquina, la motherboard, el, la, la, la computadora completa directamente. ¿Por qué? Porque esto me costaba mucho, ya que el viernes a la noche me desvelaba anotando las, eh, ¿cómo se dice? las noticias el sábado a la mañana, muy de temprano, así, tipo 7, 8 de la mañana, ya empezaba a, a pasarlo en limpio, a guionizarlo, a ponerlo en sus. Este, ¿cómo se dice? En su. Casilla sería más o menos. Este. Y después lo grababa. La voz. Y después lo editaba. Y esa edición me llevaba muchísimo. Porque era muy lento. Y había forma de optimizarlo. Pero. ...la máquina no le da ya mucho más. También eso de hacer videos cada sábado sí o sí... ...era una buena idea solamente para subir videos prácticamente todas las semanas. Pero sin darme cuenta eso me desgastaba ya que sí o sí lo tenía que hacer. Y si no lo hacía a tiempo, me dolía, me jodía y iba a matar a alguien. Pero por suerte dije, ya está. ya Si no me llena, si ya no le gusta a la gente o si ya no gusta tanto... ¿Para qué seguir? Así que dije, adiós. Pero parte de eso voy a recuperarlo con estas 26 curiosidades. ¿Por qué 26? Básicamente porque cumplo el 26 de agosto. 26. Podría haber hecho las 7 cosas más terroríficas de los animes, pero no. ¿Por qué lo hablé como cubano, mi brother? Coche tu madre. <risa> es un proyecto que me va a llevar mucho tiempo y ese va a ser el contenido principal. Lo bueno de esto es que voy a poder subir un episodio y el siguiente puede ser, o el siguiente día, o en dos semanas, o en cinco meses. Bueno, voy a tratar de ser constante. O sea, puede ser eh, cada semana o cada tres días. Siempre va a ser constante. Eso va a ser lo bueno. Y, y está bueno porque puedo aprovechar mucho tiempo, puedo hacer muchas cosas. Y, y me gusta. La verdad es que la idea, personalmente, me gusta mucho. Este, van a ser, no los animes que me recomienden o me digan, hacete este, este de este año, bla, bla. Van a ser simplemente los animes que yo me vi cronológicamente Obviamente el primero de todos va a ser Lovely Complex Seguido de High School DxD Que como tiene cuatro temporadas lo voy a hacer todo en un solo video este, Por ahí si, es el, si me da para una parte 2 de 26 cosas, parte 2 este, Lo hago también La siguiente sería A Girl, Love Live y Love Live Sunshine Y después los otros 145, no sé cuáles son los de ahora, por ejemplo, este, bueno, Kobayashi San Siro My Dragon es, lo voy a hacer junto al primero, así que eso no tendría mucha diferencia. Pero Kanoyo Mo Kanoyo, por ejemplo, estaría más o menos, supongamos que el año que viene, o incluso más, suponiendo que voy a hacer 54 al año. No sé, sea, en promedio, porque 54 semanas, bueno, uno a la semana serían 54 en promedio. Este, 50 seguramente vaya a ser. Este, me gusta mucho esta idea porque puedo hacerlo al tiempo que yo quiera y todo eso. ¿Qué pasa con las videoreacciones No va a pasar mucho ya que, eh, si bien lo voy a dejar un poco de lado, no van a ser tantas video reacciones como lo hacía hasta ahora. Si bien una o dos sí se pueden hacer, porque por ejemplo eh, el de Guilty Kiss y el de Sharon, de sus conciertos no me los vi porque los estoy guardando, este, obviamente no van a ser tantas video reacciones tiradas juntas porque si no pierde la gracia. Sí, es verdad, es muy sencillo de editar y es un contenido fácil, pero quisiera ir más allá. Sé que tengo potencial y quiero ir más allá. Así que, bueno, seguramente haga un video hablando sobre lo que fue mi experiencia con el First Solo Concert Album, el mío. Este, Ya confirmo de que me costó mucho, pero lo voy a seguir haciendo, lo voy a hacer una segunda vez. Decime qué te pareció mi super look joven y todo eso. Sí, yo también me asusté cuando me vi al espejo, o sea, ya me asustaba con, me, con verme el espejo con el pelo así, pero verme así todo pelado era como que... O sea, llegué a la peluquería, me vi al espejo y dije, ah, bien, vine a dormir mi siesta, me levanté para ir al baño y me asusté. Fui con mi termo, fui a tomar mate con mi primo, el espejo, o sea, nosotros miramos la tele, tenemos el espejo atrás, agarro el termo y me asusto otra vez, o sea... Ayer me eh, abrí la cámara frontal sin querer en Instagram y me pegó otro susto. Mal vamos. Así que nada más. Esto creo que lo voy a hacer por última vez ya que también lo tengo que cambiar. Ya que obviamente se lo robé a un personaje. su Kusejin yo solo cara no Que Yay. O capaz que hasta fin de año lo haga, no sé. O a fin del año del canal. Puede ser. Cuesta volver, eh. <ríe> Cuesta bastante.